Ese panda, ese panda. Ahorita estaba parado, yo lo vi. Parece un perro, eh. Sí. No mames. Ay, Dios, hay un panda dando vueltas, wey. Mami, me hago. Mami me hago. Vente, mi hijo. A ver, vámonos de una, corriendo durísimo ya. ¿Estás? De estás? Me por acá. Ay, ay. Ah, mamoncita mija No, yo sé que si eres tú Fue el aldeano Yo lo vi, yo lo vi, fue el aldeano ¿Qué? <risa> Pero mi mami dijo que no va a aceptar a nadie Toma Bueno, está bien Te voy a robar <risa> ¡No! Llévate todo, llévate todo Por favor, no me robe Pero llévate todo no. Jaja, te Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. ¡Ay! ¡Desgraciado! No, no le rompe la cama, estoy tía. ¿Qué están haciendo? Míralo, míralo, míralo. ¡Déjame que vean la ¡Ay! ¡Ay! ¡Me! ¿Qué pasa si me tiro por la ventana, mami? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas!